En IMT Lazarus establecemos controles horarios inmediatos para ello podemos desde el control internet como pasando por la cámara o la sección de apps eh, disponemos una opción aquí donde podemos establecer que por ejemplo durante 15 minutos eh, los elementos que figuran aquí, pertenecientes al grupo de demostraciones, puedan estar bloqueados durante eh, 15 minutos. Aplicamos, tendremos una cuenta atrás, y una vez terminado este bloqueo, que durará 15 minutos, volveremos al estado inicial, que era el verde. Lo podéis ver en el control de, de acceso a Internet, pero también en la sección de Cámara, y también además en la sección de control de aplicaciones para poder controlar si ciertas aplicaciones queremos que estén eh, bloqueadas o permitidas en un determinado momento por parte de un supervisor.